Señor, señor lavador, para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, el pastor Manuel Silie. Gloria a Dios, gloria a Dios, a su nombre, a su nombre. Aleluya, para mí es un privilegio estar aquí en esta casa por segundo día de campaña, esperando que sea Dios. Manifestándose de forma especial Gloria a Dios ¿Cuál es el lema de esta campaña caballeros? Escuchando la voz de Dios Yo quiero hablarte, predicarte bajo ese mismo tema en este día Gloria a Dios Abra su Biblia en el libro de Génesis Capítulo 12 Gloria a Dios Vamos a leer dos porciones en este día Génesis capítulo 12 Aleluya y después nos vamos a ir a segunda de Pedro, gloria a Dios Génesis capítulo 12 Aleluya Versículo 1 al versículo 3 Dios bendiga a todas las amistades, Dios bendiga a todos los que están conectados a través de las plataformas sociales Aleluya, esperamos en Dios de que sean edificados con la palabra Génesis capítulo 12 verso 1 al verso 3 leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande.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 Segundo Segunda carta de Pedro Capítulo 1 Versículo 16 al 18 Aleluya, ya lo tienen Dice la palabra Porque no os hemos dado a conocer El poder y la venida De nuestro Señor Jesucristo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 en el monte santo Palabra de Dios, amén Oramos al Señor Padre que estás en los cielos Que estás en gloria, gracias por tu Santa y bendita palabra, tú eres bueno Y maravilloso, aleluya, Glorifícate, Padre en todo lo que se vaya a hacer En este día, Padre toca a los amigos Las amigas, Padre amado, que este día Haya salvación, haya milagro, que este día Haya restauración, Padre amado Reprendemos todo espíritu contrario Dios mío, y que esta tarde Dios mío, aleluya, usted se lleve Toda la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos Amén y Amén Gloria a Dios Puede tomar asiento Gloria al Señor Aleluya Dele la mano a la persona Que le quede más cerca Y dígale Escuchando la voz de Dios Escuchando la voz de Dios Alabado sea El Dios de la gloria En cierta oportunidad Hubo alguien en la palabra Que gritó y dijo Voz de Dios y no de hombre Porque la voz de Dios Es la voz más potente Es la voz más poderosa Tanto en el cielo, en la tierra Y aún debajo de la tierra Yo sé que en la tierra Hay gente de autoridad hay gente de renombres, hay gente que tienen grandes cargos en la tierra Y que sus voces tienen un peso en la tierra Pero comparado a la voz de Dios, la voz de ellos viene siendo nada Porque la voz de Dios sobrepasa todos los poderes de esta tierra Mi alma adora a Dios Yo no sé si hay alguien que esté entendiendo lo que estoy hablando en esta hora Mi alma adora a Dios y quiero hablarte esta noche de estos dos personajes Anoche te hablé de dos personajes muy poderosos Que fueron Moisés y también fue el apóstol Pablo Esta noche quiero hablarte de Abraham y hablarte del apóstol Pedro Dos hombres muy poderosos en las sagradas escrituras Y quiero empezar primero con este hombre llamado Abraham Dice la Biblia que el nombre de él de primero era Abraham Y Dios tiene que cambiarle el nombre por Abraham Abraham, que es padre De multitudes o de muchedumbres Aleluya Dice la Biblia que Abraham vivía En una tierra pagana Abraham vivía en una tierra Idólatra, Abraham vivía Una tierra que al Dios del cielo No le agradaba Y cuando Dios comienza a tratar Con Abraham y hablar Con él y hacerle un llamado A este hombre, aleluya Una de las cosas que Dios le dice a Abraham Es Abraham tú tienes que salir de tu tierra, tú tienes que salir de tu parentela a la tierra que yo te mostraré aleluya, hay una tierra bendita, hay una tierra bendecida a la cual yo tengo que llevarte Abraham, gloria a Dios a muchos de nosotros, Dios nos sacó de nuestros países Dios te sacó posiblemente del Salvador, posiblemente de Honduras de Guatemala, de Dominicana, de Puerto Rico, de Sudamérica, Centroamérica el Caribe, no sé de Europa gloria al Señor, de cuál nació. Ha venido, Dios te sacó de allá y te trajo una nación bendecida como lo es los Estados Unidos de Norteamérica. Gloria al Señor, aleluya. Una tierra donde Dios te trajo para darte mucha bendición y para ser de bendición para muchas personas. ¿Por qué razón? Porque desde aquí puede ayudar tus familiares allá. Cuánto alaban al Dios de la gloria. Aleluya. El Dios del cielo es maravilloso. Aleluya. Y Abraham estaba ahí. Pero Abraham, aleluya, ¿por qué Dios tiene que decirle a este hombre? Sal de tu parentela, sal de ahí, aleluya. En otra palabra, vete con tu familia y déjalo demás, déjalo ahí. Se cuenta una anécdota, no sé si la conté aquí hace algunos años atrás, pero si la conté, la voy a contar de nuevo para, aleluya, eh, que los que no me conocían se puedan disfrutar. Gloria al Señor. Se cuenta una anécdota que en cierta oportunidad el padre de Abraham, el cual se llamaba Taré, dicen que era bien idólatra. Y dice la anécdota que este viejo Taré, él tenía una tienda de vender ídolos. Él iba al monte, cortaba leña, luego tallaba los, los palos y lo hacía ídolo y él se lo vendía a la gente. Y en una ocasión Él tiene la tienda llena de ídolos Aleluya Y él se le ocurre ese día Ir al campo para seguir cortando más palos Aleluya Y regresar para seguir haciendo más ídolos Pero ese día él le dice a Abraham Oye Abraham atiéndeme mi tienda Atiéndeme el negocio En lo que yo voy al campo Y yo regreso Aleluya Y él sale para el campo Y dejó a Abraham atendiéndole la tienda Atendiéndole el negocio Y Abraham como tenía Comunicación de Dios y Dios estaba tratando Con Abraham dice la anécdota Que de repente Abraham Agarró un palo bien grande De eso como que parece un bate de Béisbol y comenzó a romper Todos los muñecos que habían en la tienda Todos los ídolos hermano, los rompió Todito y solamente dejó Al más grande y sabe qué hizo Con el palo llegó y se lo puso en la Mano y estaba el más grande así que Parecía pelotero con el palo en la mano Cuando el viejo Tare viene en la tarde De recoger leña y recoger el palo le dice a Abraham qué pasó en la tienda, qué pasó aquí este desastre y entonces Abraham le dice, bueno papá le tengo mala noticia, usted ve ese muñeco grande que está ahí, agarró a todos los chiquitos a batazo y a todito le rompió la cabeza y lo desbarató y le dice el viejo, no no eso es imposible Abraham, porque eso no ve, eso no oye, eso no camina, eso no siente. Entonces Abraham le dice, entonces para qué está engañando la gente usted padre mío, gloria al Señor, aleluya. Oh Dios mío, mi alma adora a Dios. No sigue engañando al pueblo No sigue engañando a la gente Abraham era temeroso de Dios Abraham era un hombre que amaba a Dios Y Dios le dice sal de tu tierra Sal de tu parentela Entonces él agarra al papá Él agarra al sobrino Él agarra parte de la familia Y se va de ahí Pero durante él va caminando En el camino en la trayectoria Se le muere Taré. Dios le dijo déjalo allá No te lo lleve Entonces en el camino se muere el papá Mire esto, aleluya. En el camino se ama un pleito, una trifulca fuerte entre los aleluya y Abraham, porque había un pleito entre los siervos de ellos. Dios le dijo: Déjalo, pero él dijo: Yo me llevo al sobrino también. Porque a veces tú vas a escuchar la voz de Dios que te habla de una manera A ti para que tome ciertas decisiones Y usted no, yo me llevo a fulano, me llevo a sustano Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro Hermano hay que ser obediente a la voz de Dios Cuando Dios te dice algo, escucha lo que Dios te dice a lo que Dios te dice, obedece lo que Dios te mandó a hacer, aleluya Muchas veces queremos hermano, aleluya Ayudarle un poco a Dios Ay santo qué silencio pastor ahora Veo gente ahí media seria, aleluya. Óigame bien. Pasaron muchas cosas entre ese transcurso, aleluya. De tal manera que Abraham le dice a los, sabe qué? Tus pastores con lo mío hay muchos pleitos, no podemos estar juntos. Escoge, da, toma una decisión. Si quiere irte a la montaña, quiere irte para, aleluya, para los llanos Y este lo se fue para la ciudad de Sodoma y de Gomorra y Abraham se quedó en el monte, aleluya. Pero de repente Dios habló con Abraham y le dijo el pecado de Sodoma y de Gomorra. Han subido delante de mi presencia y voy a destruir esas ciudades. Y comenzó A interceder por Sodoma A interceder por Gomorra Dios mío no la destruya Dios Pero si hubieran 50 justos No la destruyo Pero si hubieran 40 no la destruyo Hermano eh, eh, Abraham escuchaba La voz de Dios claramente Y si hubieran 20 y si hubieran 10 No la destruyo aleluya Pero sabe que las ciudades estaban Corrompidas del más grande Hasta el más pequeño estaban corrompidos Pero ahí estaba su sobrino los aleluya Ahí estaba la familia de él y dice que el mismo Dios envió ángeles a, a sacar a Lo y a su familia y, y, y fueron allá, hermano, y los rescataron. Cuando la familia de Lo, aleluya, venían saliendo, los ángeles le dijeron: No miren hacia atrás, sigan hacia adelante, pase lo que pase, sigan hacia adelante. Pero cuando ellos están caminando, ellos están saliendo. Dice que la mujer de Él miró para atrás y se convirtió en estatua de sal hasta el día de hoy. Es que cuando Dios da una instrucción. Cuando Dios te dice algo Tienes que obedecer exactamente Como Dios te lo ordenó Alabado sea Dios, aleluya Usted no ha visto gente que comienza en el camino de Dios Está en el Evangelio Pero cualquier prueba, cualquier cosa lo detiene Y miran para atrás y se devuelven nuevamente Si pusiste la mano en el arado No torne tu mirada hacia atrás Sigue para adelante, gloria a Dios Sigue caminando, sigue sirviéndole a Dios Sigue, sigue, sigue Hasta llegar a la meta donde Dios quiere llevarte alabado sea Dios aleluya y dice la palabra que Dios aleluya obró para que lo saliera y sus hijas pero de repente Dios sigue hablando con este hombre tenía una comunicación frecuente constante con él le dice Abraham aleluya te voy a dar un hijo el hijo de la promesa Isaac, aleluya Hermano Abraham era avanzado en edad, la esposa también Pero cuando Dios da una promesa Dios se la cumple Porque Dios no es hombre para mentir Tampoco es hijo de hombre para arrepentirse Lo que Dios te prometió Él lo va a hacer contigo, con tu familia Quiere el diablo o no lo quiera Te voy a dar un hijo Abraham Te lo voy a dar Aleluya y ese hijo viene el hijo de la promesa y está Dios hablando con él, aleluya y está dándole el mensaje y por ahí está Sara, mire, me, me escuchando por la tienda, aleluya ve lo que Dios hablaba con este hombre, aleluya y, y, y Sara dijo eh, dentro de ella me imagino pero ya yo hasta la, hasta la costumbre la perdí, ¿Cómo es eso, y ella se rió, entonces le dice aleluya, ¿Por qué se ríe tu mujer, aleluya, y ella dice, yo no me he reído, claro que sí te reíste, y por cuanto te reíste, tu hijo se llamará Isa que significa risa Hello. pero en el transcurso el niño no nacía el niño no venía Sarita no quedaba embarazada entonces a Sarita se le ocurrió una idea aleluya óyeme Abraham Dios te prometió un hijo a ti te prometió un hijo aleluya lo importante es que nazca que venga llégate a mi criada Abraham y el viejo ni corto ni perezoso, no lo pensó dos veces Ay Dios mío, no mira al que está a su lado, míreme aquí para que no se meta problema Aquel no vaciló Se llegó a la criada, de un solo tiro quedó embarazada Entonces qué es lo que sucede aleluya que ahora está embarazada y nace un hijo pero no era el plan de Dios Ella quiso ayudar a Dios hermano y Dios no necesita ayuda de nadie porque Él es Dios aleluya En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra cuando nosotros pretendemos ayudar a Dios en su propósito Sabe lo único que hacemos las regamos Lo arruinamos y fue lo que hizo esta mujer con la decisión que ellos tomaron ¿Por qué? porque hay un pleito hasta el día de hoy hay una guerra hermano Por causa de esa mala decisión porque ahí nació aquel niño llamado Ismael Que nacieron los ismaelitas que son hermanos, aleluya, prácticamente toda esa gente musulmana de los tiempos de hoy Hay un pleito, después nace Isaac, el hijo de la promesa, aleluya Y, y el Señor habló y dijo, porque es una nación, pero nace otra nación Y va a haber pleitos, hay conflictos, todos los días, aleluya ¿Por qué? Por una mala decisión, aleluya pero nace el hijo de la promesa Isaac. Y cuando Isaac tiene sus ciertos años de edad, entonces vuelve Abraham a escuchar la voz de Dios nuevamente. Mire qué importante. Y Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Oiga esto, sacrifícamelo. ¿Tú lo quieres, Jehová? Sí, sacrifícalo en el monte Moriad. Hijo vamos para el monte y dice que el hijo fue con él al monte pero en el monte ellos iban a hacer un sacrificio pero el hijo se da cuenta que Abraham no lleva ni cordero ni ovejita ni animalito ni nada. Y cuando llega allá Donde está el sacrificio Está el altar, está todo El niño le pregunta Padre, pero está en la leña Está todo, pero yo no veo Aleluya, la ofrenda, el sacrificio Y Jehová, Aleluya Abraham le dice Jehová, yiré, Jehová se proveerá De cordero, mi alma adora a Dios, Aleluya El niño no sabía que era que Dios Se lo había pedido Pero Abraham, Aleluya Fue obediente a la voz de Dios Porque dice que la Biblia que era el padre de la fe y él sabía que Dios le iba a proveer aunque sea en el último momento. Yo vengo a decirte de parte de Dios a ti familia que está pasando momentos difíciles, a ti que posiblemente te quedaste sin trabajo, a ti que posiblemente tienes la nevera vacía, a ti que posiblemente te llegó una carta de migración diciéndote en los próximos días abandona el país de Estados Unidos, a ti que está, aleluya está a punto de ir a la corte a divorciarte de tu pareja. Vengo palabra de Dios para tu vida Aleluya Aunque sea en el último momento El Dios del cielo se va a proveer Y Él se va a glorificar En el último instante El Dios del cielo hará algo en tu situación Él se va a glorificar Él es Jehová Jiré Él es que te ayuda Él es tu ayudador iglesia En el último momento Dios te sorprenderá Y dice la Biblia que agarró al niño, me imagino que le vendó los ojos, la mano, los pies, lo puso encima del altar. Y agarró un cuchillo y levantó el cuchillo para sacrificar al niño. Y cuando ya iba a bajar la mano para sacrificar al niño, entonces escucha la voz de Dios, le dice, Abraham no lo hagas. He aquí un cordero. Es que Él lo declaró con la boca Lo que usted declara con la boca sucede Lo que usted declara con la boca En nuestra boca está el poder De la bendición y de la maldición Lo que usted suelta por su boca Hermano eso tiene un peso también que la tierra Aleluya Y dice la Biblia De que Dios Le proveyó en ese momento Al padre Abraham Y sabe que Mire que es tremendo esto Que el monte moría es el mismo, si usted estudia la Biblia, estudia los montes de Israel y todo, es el mismo monte llamado el monte de la calavera donde crucificaron a Jesucristo. Y no solamente eso, aleluya, cuando Cristo, aleluya, estaba eh, eh, haciendo el sacrificio y Abraham estaba haciendo el sacrificio con Isaac, es lo que está haciendo es una tipología de lo que iba a suceder. En otra palabra, en un monte va a haber un sacrificio. Pero esto solamente es una muestra. Pero si sí va a venir un sacrificio perfecto. Uno que va a ser inmolado. Un sacrificio, aleluya, poderoso. Que quitará el pecado de todo el mundo. De toda la humanidad. El sacrificio de Cristo, aleluya. Es el sacrificio, hermano, más poderoso. Alabado sea Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Abraham escuchaba la voz de Dios. Así como Dios quiere que nosotros escuchemos su voz. Que nosotros tengamos como decía el pastor Que usted y yo aprendamos a tener hermano Un lugar de intimidad con Dios Usted no puede pretender Usted no se puede acostumbrar Solamente escuchar palabras Leer la Biblia cuando usted viene al templo En nuestro hogar hay que tener un hábito De leer palabra y de orar también Gloria al Señor, aleluya Usted sabe por qué mucha gente Para el tiempo de la pandemia, aleluya Se enfriaron, muchos se descarriaron Otros, aleluya, ya no siguieron en ninguna iglesia sabe por qué porque se acostumbraron solamente a llenarse en los servicios que se hacían en los campamentos y los retiros pero en su casa no se llenaba entonces cuando cerraron los templos aleluya entonces vino la frialdad porque dijeron no me congrego entonces no tengo cómo llenarme y entonces se enfriaron de tal manera que mucha gente se apartaron pero los que tuvieron comunión con Dios y los que están acostumbrados a buscar a Dios desde su casa la pandemia no le afectó gloria a Dios porque tenían comunión con el Padre de la Gloria aunque cierren la iglesia yo soy la iglesia aunque cierren el templo yo sigo perseverando en el camino de Dios yo no dependo aleluya de un servicio yo dependo de Dios cuántos están entendiendo lo que le estoy hablando cuando usted está acostumbrado a tener comunión con Dios y escuchar la voz de Dios, aleluya, aunque haya culto no haya culto, te sigue para adelante porque usted busca a Dios en su casa. Buscar a Jehová en los secretos. Y el Dios que ve los secretos te va a recompensar en público. Gloria al Señor. Aleluya. Aunque haya campaña no haya campaña. Aleluya, te sigue para adelante. Usted no ha visto otra gente. Aleluya. Que cuando vienen los retiros. Vienen los campamentos. Allá esos tres días, hermano. Vienen botando fuego hasta por las orejas. Pero durante pasan dos semanas. Después lo ves más frío, más apagado, hermano. Que un cabo de vela. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Porque se acostumbró a irse a llenar dos o tres días ya y volver a la rutina de siempre. Y Dios te dice, usted no puede acostumbrarse a llenarse solamente un fin de semana. Llénese todos los días. El día lunes me lleno en la casa. El día martes me lleno en la casa. El día miércoles me lleno en la casa. El día que haya culto en la iglesia me lleno en la iglesia. Llénese todos los días de Dios. Escuche la voz de Dios constantemente Por eso era que esos hombres de Dios Aleluya como el padre Abraham Tenían comunicación constante Con el Dios de la gloria Incluso ellos no tomaban una decisión Muchas veces sin antes consultar con Dios La única mala decisión que tomó fue esa Cuando Sara pues, le hizo una oferta Por ahí tentadora Pero la mayoría de decisiones Que tomaba Abraham Él iba a consultar con Dios primeramente Usted sabe cómo le llamaba Dios a ese hombre. Mi amigo. Abraham es mi amigo. Un amigo. Le cuenta todo a su amigo. Un amigo habla todos los días con su amigo. Un amigo sabe todo lo defectos de, de su amigo. Abraham era amigo de Dios. Y Dios anda buscando gente que sean sus amigos para que escuchen la voz de Dios. Aleluya. Es importante escuchar la voz de Dios. Es importante que Dios nos hable. Es importante que Dios nos ministre, que Dios trate con nuestra vida. Y yéndonos, aleluya, ahora lo que es el pasaje de Pedro Pedro era un pescador de hombre. Pedro era un hombre, aleluya, la Biblia le, le llama del vulgo Pedro era un hombre que dice la Biblia que cuando Jesucristo De repente comenzó su ministerio Él estaba dedicado a lo que era la pesca, era su profesión e ir a tirar posiblemente los tramayos, los chinchorros, la tarraya los nylon, hermanos, la cuerda. Todos los que saben de pesca saben de lo que le estoy hablando. ¿A cuánto le gusta la pesca? Ahí un día me regalo un par de pescado, amén. Aleluya. Entonces, él estaba acostumbrado a ir a pescar. De repente cuando Cristo, oiga esto, cuando Cristo empieza el ministerio, empieza a llamar a los discípulos empieza a llamar hombres prácticamente de la nada y comienza a escoger y a uno le decía óyeme tú sígueme Mateo deja aleluya de estar recadando impuestos y ven sígueme dejaban todo y seguían a Jesús aleluya a, a Pedro cuando lo vio te voy a ser pescador de hombres aleluya soltó las redes y comenzó aleluya a seguir a Cristo y dice la Biblia que aquel hombre del vulgo aquel hombre posiblemente analfabeto aquel hombre Comenzó a andar con Cristo, comenzó aleluya a aprender de Cristo, comenzó aleluya a ser enseñado por Jesucristo. Un hombre, hermano, con propósito, con llamado, que Jesucristo lo instruía, Jesucristo le enseñaba lo que era el reino de Dios, la palabra de Dios. Un hombre, aleluya, que tenía experiencias sobre naturales con Dios. Y cuando Pedro habla en este pasaje que nosotros leímos y dice aleluya, Óigame lo, lo, lo que dice el, el, el texto que nosotros leímos aleluya porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábula artificiosa sino aleluya como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad en otra palabra Pedro le está diciendo en esa carta lo que yo le estoy hablando yo no lo escuché por ahí, esto no es un cuento de vieja esto no son fábulas esto no son cuentos, no, no, no no lo que yo le estoy hablando lo que yo le estoy predicando y de la venida de Cristo, que así como Él se fue, Él vendrá en una nube, aleluya, eso es real eso es poderoso, Cristo viene pronto amada iglesia Cristo viene, todo lo que está pasando alrededor del mundo nos anuncia que la venida de Cristo está a la puerta, está cerca gloria al Señor, todo lo que está pasando amigo y amiga Es un mensaje de Dios Diciéndote búscame Arrepiéntete yo vengo Pronto te dice Jesús Y él lo dice En Apocalipsis yo vengo Pronto y mi galardón con Aleluya conmigo Para recompensar a cada uno Según sea su obra Cristo viene y él dice Yo le predico yo le hablo Porque yo lo viví yo lo vi yo sé de lo que yo le estoy hablando a ustedes esto no es que alguien les contó por ejemplo los cuatro evangelios aleluya que escribieron los evangelios uno de ellos escribió pero fue de lo que le contaron de lo que escuchó llamado el médico Lucas pero los otros ellos lo vivieron ellos lo vieron me está escuchando, una cosa es que te cuente, otra cosa es que usted sea testigo, que usted haya visto el poder de Dios, aleluya. Oh Dios mío, a usted nadie puede venirle a dar a tol con el dedo, porque usted ha conocido al Dios Todopoderoso, cuánto alaban la gloria de Dios en esta hora. Aleluya. Entonces el apóstol Pedro dice, yo lo vi y tuve una experiencia sobrenatural. Y esa experiencia fue que yo fui a un monte con Jesucristo Oye eso, yo fui a un monte con Él Y ese día Jesucristo dice que escogió a tres discípulos Escogió a Pedro, escogió a Juan y escogió a Santiago A tres de ellos y era el monte de la transfiguración La Biblia le habla, aleluya y dice que Jesucristo le dijo a los tres vengan conmigo La pregunta es ¿Por qué no escogió al traicionero llamado Judas? Dios mío Padre se vaya el gozo ahora ¿Por qué no escogió al que lo iba a entregar para meterlo en el grupo? ¿Por qué no escogió aleluya al incrédulo llamado Tomás? Hello. ¿Sino que dijo vente Pedro, vente Juan ven conmigo Santiago porque voy a darle una experiencia y dice cuando ellos llegaron al monte de repente se dan de cuenta que Jesucristo se, se, se separa un poco de ellos y en esa experiencia había un resplandor fuerte Jesucristo se transfiguró él brillaba como el sol y de repente aparecieron, aparecieron dos personajes apareció Elías y apareció Moisés y ellos están hablando acerca de los padecimientos que Cristo iba a padecer en los siguientes días. Están hablando y le están preparando para los que venía y están teniendo cierta conversación. Y la unción estaba tan buena, la unción estaba tan poderosa que Pedro, yo me imagino que se emocionó. Ay Señor, qué gloria esta. Sería bueno que hagamos tres enramadas. Una para ti, una para Elías y otra para Moisés. En otra palabra, esta gloria que estoy viviendo, yo no quiero que se vaya, yo quiero que se quede gloria a Dios, aleluya cuando la gloria de Dios baja en la iglesia, la Biblia atesórela, búsquela vívala, gócese me puedo bajar pastor, me puedo bajar, permiso usted no ha visto ocasión que para que la gloria baje como que hay ciertas luchas, hay ciertas Cosa fuerte como que, como que hubiera algo que esté impidiendo que baje el poder de Dios Porque a veces se infiltran gente dentro de la iglesia Y se infiltran satanitas y se infiltran brujos dentro de la iglesia El Señor reprenda al diablo y el coro está luchando para que baje la gloria Y los adoradores están luchando Y como que hay un bloqueo en los aires Como que hay algo como que no quiere Porque a veces mandan enviaciones A veces comienzan a tirar conjuros desde la mente Para que el poder de Dios no se mueva Y ¿sabe qué? Yo tengo palabra de Dios Pueden echar los conjuros que quieran Pueden echar la maldición que quieran La gloria de Dios Dios la manifiesta como quiera Gloria a Dios La gloria de Dios desciende en su casa la gloria de Dios viene sobre su pueblo la gloria de Dios desciende no importa lo que haga no importa lo que envíe la gloria de Dios desciende y el apóstol Pedro está diciendo wow sería bueno aleluya que hagamos esta enramada pero de repente cuando está teniendo la conversación con Cristo, dice, apareció una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es mi hijo Amado, en otras palabras Estaba dando testimonio Que Jesús es el Hijo de Dios, aunque las Religiones lo quieran negar Aunque muchos judíos dicen Es que Dios no tiene hijos, aunque Muchas religiones digan, Jesús Era un solamente un profeta Yo quiero decirte que él mismo Dijo, uno más que profeta Está en medio de vosotros Gloria a Dios, Jesús Es el hijo de Dios, es el enviado de Dios es el que quita el pecado del mundo Jesús Jesús de Nazaret Jesús el hijo de Dios aleluya Jesús lo importante es que él está aquí presente en esta casa él está aquí en esta casa gloria a Dios y Pedro escuchó la voz, aleluya, y Pedro quería seguir disfrutando de esa voz. Y esa misma voz, hermano, la escuchó el mismo Juan el Bautista cuando lo estaba bautizando. Ese es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oí gloria al Señor. Porque la voz de Dios se manifiesta, la voz de Dios se deja sentir en medio nuestro, aleluya. Yo recuerdo estando recién convertido Tenía apenas algunos meses buscando presencia de Dios Hermano yo recién convertido en el primer amor Gracias a Dios que todavía el primer amor continúa Hermano pero usted sabe cuando uno está recién convertido Es un fuego algo que uno quisiera hermano Que todos los días hubieran culto hermano Y que aleluya y que, te, que tuviera uno, uno siempre en el gozo del Señor gozando, no aleluya verdad y yo recuerdo que yo todos los días, yo tenía un tiempo de oración Y buscaba al Señor orando, orando, orando, buscando todos los días, todos los días Y me iba al templo y yo amanecía en la iglesia, algo que tiene nuestros países que los, los templos no, no, no le laquean la puerta, lo dejan solamente cerrado pero no le ponen la, la, el seguro y todo el que quiere, quiera venir a orar, a buscar a Dios puede entrar a cualquier hora que sea y yo iba y me metía y buscaba a Dios, pero un día en una madrugada estando yo acostado en mi habitación, aleluya, yo recuerdo que en esa madrugada yo estoy dormido y cuando estoy dormido se mete una voz fuerte en el cuarto donde yo estaba y la la voz dice Josué y cuando dice Josué yo me despierto yo me asusto yo miro para un lado yo miro para otro diciendo y de dónde salió esta voz hermano yo no conocía a Dios que lo estaba buscando hermano yo no tenía experiencia con Dios y de repente yo me quedo mirando el hermano mío está durmiendo a mi lado él está roncando estaba el primo mío en otras camas aleluya está durmiendo y, y, y yo me quedo mirando no fue mi hermano no fue mi primo y digo a saber tal vez estaba soñando yo y vuelvo a dormirme nuevamente y vuelve la voz por segunda vez y vuelve a retumbar en la habitación y dice Josué pero más fuerte yo me espanto yo doy un brinco miro al primo miro al hermano están roncando los dos y yo digo pero venga acá y que es lo que está pasando vuelvo a quedarme dormido y por tercera vez volvió la voz y me dice Josué y yo me digo no pero algo tiene tú con Josué señor y como yo no sabía mucho de Biblia vamos a ver señor que es lo que tú tienes conmigo en Josué y me fui a Josué hermano no mire literalmente mi biblia estaba nueva yo casi no acostumbraba a marcar la biblia ni nada pero Dios me lleva a Josué y, y la abre en el capítulo 1 y apareció un texto marcado el versículo 8 que dice nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que haga conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces haré prosperar tu camino y y Todo te saldrá bien Gloria a Dios Yo he visto la mano de Dios Yo he visto esa palabra cumplida en mi vida Yo he visto hermano al Dios De Israel, aleluya Bendiciendo mi vida Porque Dios habla Dios es real, mi alma Adora a Dios Qué lindo cuando escuchamos la voz de Dios a través de un predicador hablando, predicando la palabra. Qué hermoso escuchar la voz de Dios cuando Dios está usando un profeta en palabras de ciencia o de profecía. Qué lindo escuchar la voz de Dios cuando un maestro está enseñando, explicando las sagradas escrituras o en los institutos bíblicos. Qué lindo escuchar la voz de Dios cuando alguien tal vez tiene un sueño, una revelación una visión y la está contando Todo eso es bueno Todo eso hermano es edificante Y Dios nos habla, Dios nos cambia Pero qué lindo cuando escuchamos La voz de Dios directamente Que Dios nos habla Que Dios habla a nuestro espíritu A nuestros oídos, que Dios nos dice Lo que quiere con nosotros Amada iglesia si usted no ha tenido experiencias Sobrenaturales con la voz de Dios Busque esa experiencia Pídasela a Dios, dígale Dios mío Yo quiero escuchar tu voz Yo quiero escucharte Dios es real, Dios vive Dios hermano Es más aleluya real Que lo que usted y yo no podamos imaginar Dios es real Si usted le habla Él los escucha, si usted le pide Él le da, si usted lo busca Él te lo encuentra Entra aleluya, si usted le toca Él le abre, hermano Dios es real Dios es real Le estoy diciendo Dios es real más masoja. Dios es real Dios es real Nos ha guardado muchas veces De la muerte cuando empezó el primer año del COVID hermano A mi casa llegó el COVID A mi esposa le pegó fuerte que casi la interno A mí me pegó, a mis niñas le pegó el COVID En el primer año que empezó el 2020 Aleluya hermano fue una situación difícil Porque aleluya mi esposa dormía en el cuarto Mi niña en otro cuarto en diferentes camas Yo en la sala fuimos por unos 15 días en cuarentena Era algo terrible Y sabe que aleluya el diablo me ministraba y me decía, porque cuando prendían los canales de televisión decía, y en Nueva York la cifra de muerte son miles de personas, y todo lo iba subiendo. En Europa, miles de personas. Alrededor del mundo, hermanos, solamente hablaban de muertes, y muertes, y muertes. Y el diablo me decía, ah, en tu casa llegó la muerte también, en tu casa llegó la muerte. Y escuchaba la voz de Dios que me decía. Yo le he dado palabra a ustedes Que voy a hacer grandes cosas con ustedes Yo le he dado palabra Gloria a Dios Ustedes han escuchado mi voz Y yo le decía al diablo Yo no me voy El COVID no me mata Porque Dios me habló Que me va a mandar a África a predicar Y todavía no he ido a África Sanda, rama, senda, quima, sojalaya. Dios me habló que voy para Europa a llevar la palabra y todavía no he ido a Europa. Hasta que yo no vea la promesa de Dios cumplida, el diablo no me puede quitar la vida. Y aunque quiera, Dios no se lo permite. Usted no se ve el día que dijo el diablo Usted se ve el día que Dios se lo lleva Gloria a Dios Anda rama shaya El médico puede decir una cosa La última palabra la tiene el Dios del cielo Sabe? Una de las noches más terribles Que mi esposa ya no podía casi respirar Que hacía así Y sentía que se quedaba Hermano, no sé, pero de, de allá arriba del cielo como que me bajó una descarga eléctrica del espíritu y le agarré aceite en la mano y le puse aceite en la cabeza. Y le dije, ángel de la muerte, te reprendo en el nombre de Jesús. Sale de mi esposa, sale de mi casa, sale de mis hijas, sale de mi vida. Y en esta casa no llega la muerte del COVID. Hasta ese día. Mi esposa como que le metieron oxígeno nuevo en los pulmones Y como que revivió nuevamente Si se lo va a dar a Dios, dáselo fuerte porque Él es real Dios es real Y como mi esposa hermano tiene la defensa bien baja hermano, baja, baja Cualquier virus, cualquier cosa le afecta demasiado a mí casi lo virus no, no, no me afectan mucho A mí me dio el COVID casi ni lo sentí hermano Solo como tres días uno dolorcito y casi no lo sentí Pues como decía el pastor hermano mire Yo todos los días como fruta hermano Todos los días pastor mire Ahí no puede faltar que el mango, que la guayaba Que aleluya, que la lechosa, la papaya Hermano que lo guineo que, Usted va a mi casa hermano y todo el tiempo hay fruta en la mesa Y mi esposa me dice Pero papi tú si sí comes mucha fruta Es que me gustan y si a usted no le gusta, déjeme la yo me la llevo. ¿Mm? Hermano, y pueden venir, virus y lo que venga, solamente pasan como una brisita por mi cuerpo y se van huyendo. Porque la defensa, gracias al Señor, el Señor me la tiene alta. Pero yo quiero decirte algo amada iglesia Posiblemente mi historia Usted se identifica con ella Y tal vez a ti te pegó el cobio A tu familia Y sabe por qué no te llevó y está con vida el día de hoy Porque el Dios del cielo Tiene un plan y un propósito Contigo, gloria a Dios ah, La Biblia dice Mientras hay vida y esperanza Todavía Dios te guardó Yo sé que algunos posiblemente Tuvieron pérdida de familiares Pero usted puede decir en este día Evenecer hasta aquí me ha ayudado El Dios del cielo El Dios que habla El Dios que cuida El Dios que respalda Quiero tomar estos minutos que me quedan Veo que allí en la pantalla hay algo como de cinco minutos Para los amigos que están por ahí Los amigos, las amigas Amigo y amiga, mira mira lo que dice la Biblia, mira lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. En Mateo 3.17 dice, aleluya. Eh, perdón, en Hebreo 3.15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy mi voz, te dice el Señor, no endurezcáis vuestros corazones. Lo que usted está escuchando amigo y amiga Aunque es un predicador de carne y hueso Usted está escuchando la voz de Dios Aleluya Si usted escucha la voz de Dios No endurezca el corazón No haga como hicieron los antepasados Que endurecieron el corazón Y le fue mal en la vida Ejemplo de ello, el faraón endureció el corazón y Dios le dijo, como tú has endurecido tu corazón, no quieres, aleluya, dejar ir a mi pueblo, mando la muerte de los primogénitos. Y la muerte de los primogénitos entró a casa de faraón. Amigo, no endurezca el corazón, amiga. Abre el corazón a Dios. Él te dice, hoy yo te hablo, yo te toco el corazón. Si tú abres la puerta, yo entro, yo ceno contigo y tú conmigo. Qué lindo el Señor aleluya amigo y Amiga que dice la palabra también Aleluya en Juan capítulo aleluya Capítulo 6 aleluya la palabra del Señor Nos dice aleluya de que el Señor eh, Juan 14 6 perdón el Señor te dice yo soy el Camino yo soy la verdad y yo soy la vida Nadie puede ir al Padre si no es a través de mí te dice el Señor El Señor te está haciendo el llamado El mismo 14 de Juan verso 1 dice No se turbe vuestro corazón ¿Crees en Dios? Cree también en mí te dice el Señor En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no lo fuera yo lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Amigo y amiga, Qué lindo escuchar la voz de Dios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 Verso 11 y verso 12 A lo suyo vino ellos no le recibieron Pero a todo lo que le reciben Le da autoridad de ser hechos hijos de Dios Los cuales no son engendrados Ni de carne ni de voluntad de varón Sino de Dios Amigo y amiga te tengo noticia Todos somos creación Criatura creada por Dios Pero solamente vienen a ser hijos de Dios Aquellos que le abren su corazón a Jesús Y le dan su vida a Dios Si usted quiere ser un hijo de Dios en este día Usted puede hacerlo Ábrale su corazón a Dios Y usted será un hijo, una hija de Dios Porque como dice la Biblia en el libro de los hechos Porque bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres En el cual podamos ser salvos Solamente a través de Jesús, el hijo de Dios Aleluya Hay un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo Hombre, la Biblia nos dice, aunque tus pecados fuesen como rojo como el carmesí, si viene a Dios, vendrán a ser como blanca lana. Amigo y amiga, el Señor te dice, si hoy tú te entrega, me entrega tu vida, ¿sabe qué voy a hacer con tu pasado? Lo voy a sepultar en las profundidades del mar. Y de ello no me acordaré jamás Borrón y cuenta nueva, nueva vida en Cristo Jesús. Él te perdona, no importa si tuviste en pandilla, si tuviste en droga, si tuviste en brujería, en sentería, en satanismo, no importa si era un sicario, mataba gente. Dios te perdona de todo pecado y de toda maldad. Gloria a Dios. Dios te perdona. Él dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Él quiere hacer de ti, aleluya, una nueva persona. Alabado sea Dios. Concluyo con estas palabras, aleluya, Amado iglesia, amado amigo Tanto Abraham como Pedro escucharon la voz de Dios Y es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos a escuchar y a discernir la voz de Dios Porque hay voces negativas también, hay voces del diablo El diablo habla también que el Señor lo reprenda Y usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios Hello, tiene que saber cuando es Dios que te está hablando Amén Así que ponte de pie en esta hora y demos gracias a Dios por su bendita palabra en esta hora Padre que estás en los cielos Padre que estás en gloria Gracias por tu santa y bendita palabra Porque son espíritu y son vida En esta hora Dios mío quiero orar por las necesidades Quiero orar por los amigos, las amigas Quiero orar por todos aquellos Dios mío Que quieran a Dios Padre amado Es que el nombre de Jesús Si hoy escuchaste la voz de Dios amigo y amiga Y usted quiere en esta hora acercarse a Dios dale tu vida a Dios, venga quiero orar por ti, quiero orar por esas amistades que están ahí, esos amigos, quiero orar por ti amiga, ven, si hoy escuchaste la voz de Dios, no endurezca el corazón, ven dale tu vida a Cristo, dale tu vida quien se quiere reconciliar con Dios quien quiere aceptar a Cristo, hay familias ahí que Dios la trajo para salvarla, hay familias ahí que Dios la trajo para hacer algo contigo, aleluya hoy, hoy Dios quiere hacer Dios te bendiga, ahí viene esa familia ahí vienen, ahí vienen, gloria a Dios denle un aplauso al Señor, aleluya Viene, viene esa familia Qué lindo, qué lindo Ahí viene esa familia Qué lindo, amigo Ven, pasa, ven Mira, mira, mira Esta joven Ya Dios comenzó a tocar La gloria a Dios Aleluya Oh, Dios mío, Padre Gracias, Señor amado Gracias Gracias, Señor amado Hay más familia Ay, aleluya Dios te bendiga, joven Dios te bendiga Mire, denle un aplauso al Señor Aleluya Hay más alma ahí que salvar Hay almas que salvar Están ahí los amigos Están ahí las amigas Ven, ven, ven a Dios Ven a Dios, Dios te está llamando, no endurezca el corazón, no lo endurezca, te dice el Señor, no endurezca el corazón, ama no lo endurezca no lo endurezca, no endurezca el corazón, te dice Dios, si hoy escucha la voz de Dios, no lo endurezca, ábrele el corazón a Cristo, ábrele el corazón a Dios, Dios quiere tratar contigo, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere bendecirte una de las palabras que Dios le daba a Abraham, aleluya que iba a ser de bendición y en su simiente iban a ser bendita toda la familia de la tierra si tú quieres que haya bendición para tu vida, bendición para tu familia, amigo y amiga me en busca Dios de la bendición, ven acércate a Dios, Dios bendiga ese caballero denle un aplauso al Señor, denle un aplauso al Señor reconcíliate con Dios reconcíliate con Dios, las almas están pasando, las almas están pasando iglesia vamos, ayúdeme interceder, ayúdeme interceder interceda por las almas, diablo suelta las almas, suelta las almas, todo espíritu atamos, todo espíritu, aleluya contrario, todo espíritu que te dice no pasa, lo reprendemos lo reprendemos en el nombre de Jesús aquel espíritu que te dice, no, no es el tiempo todavía, lo reprendemos aquel espíritu que te dice, no estoy preparado preparada, lo reprendemos hoy es el día, hoy es el día que Jehová ha hecho, hoy es el día de Dios, hoy es el día, hoy es el día, amasandarabasaya hoy es el día amigo, pasa, pasa, pasa amiga, pasa, pasa, pasa hay tiempo, hay tiempo, ven Dios te está llamando, Dios te está llamando ven amigo, ven, ven, ven en esta noche en esta tarde declaramos salvación Declaramos liberación Declaramos que se rompe Las cadenas del diablo Vienen estos jovencitos, vienen, vienen estos jovencitos, vienen. Dios quiere, tiene un plan contigo, hijo. No importa lo que ha pasado, Dios tiene un plan contigo, hijo. Dios tiene un plan contigo. Aleluya, viene este jovencito. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios tiene planes con estos jóvenes. Dios tiene planes con estos jóvenes. Hay alguien más ahí, hay alguien más ahí. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alguien le puede tomar el niño a ella para que ella pase también gloria a Dios y Rakanda Rama Dios le está llamando Dios le está llamando Dios le está llamando. Dios te está llamando, Dios te está llamando hoy es el día hoy, hoy es el día ábrele el corazón a Dios, ábreselo dile Dios mío yo quiero yo quiero cambiar, Dios mío yo quiero, yo quiero cambiar no importa tu vida, no importa lo que ha hecho, no importa lo que ha vivido, mire Dios te bendiga mamá. Dios te bendiga, hay un plan contigo, hay un plan, hay un plan contigo, y catara será que hay alguien más, hay alguien más hay, habrá alguien más, aleluya, gloria a Dios, yo quiero que paremos la música un momentito.